Vas a dormirla, no creo que te duerma. Con esto llegó el maestro. Está claro que vamos a mi mundo, compa, te secuestro al estudio. Vamos a grabar. Ya tú está claro que tú ni siquiera lo vas a pensar. Solamente vamos a llegar, ni siquiera escribir. Está claro que lo que te canto ya yo lo viví. Por eso es que me sale solo. Eh, tú sabes que esto es el dolor que llevo a mi modo. Lo que sale acá por el todo porque por esta mierda igualito yo me jodo estoy pasando por Girona. Y también por Badalona, por la zona Barcelona. Vamos llegando para ver a dónde nos vamos a meter, a la derecha o a la izquierda. Me importa una mierda. Igual yo sé cuál es mi camino, sé cuál es mi destino. Rampeando un asesino, no soy mezquino. Por eso estoy con mi gente y compartimos los dos. Así sea que yo tenga 20, vamos 10 y 10. Porque así es lo mío. Está claro, bien. Así con los míos. Por eso es que si tú pasas frío, yo también paso. Frío, los dos vamos junto al lío Porque así es que estamos desde siempre Esto lo estamos haciendo desde enero hasta diciembre Y así va a ser hasta la eternidad Por eso es que estamos juntos como una fraternidad Y vamos eh, para adelante, nunca para atrás Está claro que muchos hablan de guerra y piden paz Más, yo voy para más porque está claro que en esto pienso como un capataz en mi tierra, por eso voy palito para la guerra, con el corazón de piedra, siempre para adelante. Ya tú me escuchaste, estoy con los míos feos, siempre vistiendo no elegante, siempre con la mano puesta en el volante, y también para cachetear a los farsantes. Está claro que estamos haciendo esto, por eso es que seguimos cada vez más brillante brillamos como el moro y como Está claro que esta letra ya me la vi, ya me la sé, ya la subí, por eso es que la descubrí. Por eso, cada vez que salgo con esto, el poco te abrí en dos. Está claro quién entró. Vengo yo a fumar solamente para darle dos. de hey, parís pero casi en la, en para ver la, corillo como suena eh? yo no sé yo no sé la, puede sonar que sabe del freestyle muy personal pero igual esto claro no vamos a perdonar cuando entramos en esto eso sí va a sonar demasiado bien dime que van a hacer está claro que no lo podrán conocer vamos a pues, poder aquí yo sin pelo para ver que escucha esto es bueno demasiado bien si sí, tiene una si tiene su, su Pero te lo juro que no la razoné, es, solamente escuché Ey, ey, ey, yo la mato por ley Que está claro que es muchos me quieren hablar Pero a mí no me importa porque todos son fake Ellos hablan por el puro bla bla Que está claro que con esto voy a dejar hablar No me importa lo que tú quieras decir, MC Que está claro que yo no voy a hablar Solamente voy a entrar, solo voy a demostrar Esto es puro, palabra o es feo Está claro que cuando yo me entre me voy Es para ganarme el otro trofeo, el mío feo Mira como entre, dime tú cerrando la que y mejor que no te mientas porque tú sabes que lo que yo tengo aquí es como una escopeta eh, dame las gracias sigo pasando por la farmacia es tan claro que no es falacia no mi es verdadero así ah, como anastasia como el cuento no es un invento no. <risa> que me suelto porque si me pagan yo doy el vuelto Está claro que lo mío no es cuento bro siente mi acento venezolano yo siempre gano saludo a todos mis bro, pues todos son bacanos sean hispanos donde sean sean en Chile sean miles es claro que todos conmigo son esquiles yo ando con los killes yo ando con el con los que son con los que son de corazón tú tú sabes que pues seguimos para adelante Está tan claro que no vamos a perder estamos en el juego este es mi game You know what I'm motherfucking saying cuando empiezo a entrar sabes que me vuelvo sane